Coger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o menos años cotizados al 100%. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Pensiones mínimas de 1.080 euros que garanticen con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea, revalorización auto automática de las pensiones en relación al, IEPF, IE, oh, al, IPC, al IPC real, recuperación económica de lo perdido desde el año 2011, reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones, pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia y pensión para todos los españoles que han pagado y han cotizado pues, y eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos no sanitarios garantía de los no suministros básicos, energía, agua y transporte derechos humanos, derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, la sí, sanidad, sí, vivienda, refugios ¿Qué más le da? No, sí, sí, no da ¿Qué más le da? No, ya verás Ahora, pensión para todos los que han trabajado, que mi mujer ha, ha trabajado y ha cotizado. 16 años y se ha jubilado ahora y no le dan un duro para de los pensión. ¿Por qué? ¿no? no, ya, pero tienen que tener en los dos últimos años en los diez últimos años, claro, dos años de cotización. Y como no los tiene ni un duro, sin embargo, solo, que los que un lo dan. Que se lo digan a rato, a ver cómo lo llevan. A rato, si le pudiera decir lo que yo le diría... Oiga, señor, pues, estamos con usted, ¿qué? Ya, ya, ya lo sé, hija. Año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado. Año cotizado.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 Pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro. Que viva la lucha de los pensionistas, que viva la lucha.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 Llueva o no llueva, vamos a estar aquí todos los lunes defendiendo lo que es justo, defendiendo el sistema público de pensiones, el sistema público que nos representa a todos o eso debería hacer. Esas pensiones a las que podemos acceder nosotros, la, traje, la clase trabajadora, que no tenemos dinero para poder <coughs> pagarnos un plan privado de pensiones. Y luego no lo roban. Exacto. Y luego no lo roban.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 La presa de nuestras pensiones contra su privatización y por un modelo de pensiones públicas y dignas es una lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras, de quien hoy somos pensionistas y de quien habremos de cobrarlas en el futuro. La caída del gobierno de Rajoy no puede llevarnos a la desmovilización y a confiar en que el nuevo gobierno hará lo que antes no hicieron. No se puede bajar la guardia ante las promesas de quienes como primera medida han optado por aprobar y gobernar con los presupuestos preparados, presentados y defendidos por el PP. Tampoco podemos olvidar que fue bajo el gobierno del PSOE cuando se aprobó el Pacto de Toledo en 1995 con los votos del PSOE y PP, pactados para pactos que supusieron el desmantelamiento, el desmantelamiento estructurado de uno de los mayores logros históricos obtenidos a través de la lucha por por los trabajadores y las trabajadoras, el sistema público de pensiones. No podemos permitir que nos roben lo que en su día conquistamos luchando. El sistema público de pensiones fue una conquista resultado de años de lucha, huelgas y movilizaciones y su, defe y su defensa en la calle es la única manera de garantizar que estos derechos no nos sean arrebatados, movilizándonos y denunciando las pensiones de miseria que nos condenan a la pobreza, a la pobreza y las mentiras que se esconden tra tras el intento de privatizarlas para hacer negocio con ellas, por unos salarios, unas pensiones dignas. Gobierne quien gobierne, las pensiones ¿De se de defienden. Gobierne quien gobierne. Las pensiones de G se de G defienden. -g gobierne de G quien gobierne, las pensiones oh se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. No nos sí. miren. Sí. únete no nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires. Uh.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 No, no, no, no, no, no. Nos y sí. ¿Sabes lo que hay que hacer al primer aquí? Porque no me trae el Esto no está igual. Pues luego tienen que darse tarra. No, no, no, Ya sepa. Si eres de memoria histórica no te hacen nada. Tú trae la cosa. Pero si eres de la tarra tengo. Siempre. No me digas dos veces, eh. no te vayas, queda a ¡Pensionista, si no luchas, nadie te escucha! ¡Pensionista, si no luchas, nadie te escucha! ¡Pensionista, si no luchas, nadie te escucha! ¡Pensionista, si no luchas,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 Nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro, nuestras pensiones, nuestro futuro. Solo al Borbón.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 Dice al Padre que tiene en los países fiscales. Más pensiones y menos comisiones. Más pensiones y menos comisiones. Más pensiones y menos comisiones. Más pensiones y menos comisiones. Y menos comisiones. Que viva ¡La lucha! La lucha.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 ¡Año cotizado! ¡Año trabajado! ¡Año cotizado! Y el hijo del obrero a la universidad. Y el hijo del banquero al campo.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 Bueno, ¿un par más? Sí, no me lo ni nada. Ahora ya... ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! Es que ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder, luchar, perfecto. luchar, perfecto. luchar hasta, hasta revivir, luchar hasta, hasta llevar a los obreros al poder. Bueno, porque sí, sí, sí. Es perfecto. Todos los porque lunes a las 12 la estaremos así. aquí, como sí, sí. llevamos estando durante meses, defendiendo Ahora, oye, el ver, sistema ver, público de pensiones, el sistema público no, no, no, no. que se supone que debería representarnos a todas, y a todos. Que sacado, importante, importante. <risa> no vaya a ser que un hombre se sienta excluido. la academia supone la moralidad. Lo sí, no sé. poco lo quiera. Eh, no, no, no, no. Por nuestras pensiones, ni un paso atrás. Por nuestras pensiones, ni un paso atrás. Por nuestras pensiones, ni un paso atrás. Por nuestras pensiones, ni un paso atrás. Chiringo, o sí? Nos vemos aquí, o el miércoles. Eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? El miércoles la TGT. Sí, sí no puedo subir. Subes tú, se cuida y se lo subes tú, ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? si sí. sí. no vengo yo otra que a que lo no van encantando. Y eh? sí, todo lo que pueden. No, a ver. María, que me aclare yo. No, que soy un poco corto, Vas a mandar vas a mandar para hacer panfletos? No, lo he mandado ya por si quieres meter algo más. Para reivindicar, para ¿no? No, reenviarlos, ¿no? No, reivindicarlos y repartir. O sea, confiar repartir. y repartir. Sí, pero...